Respetado, hombre, por supuesto, siempre <ríe> Ni el para ti no, madre mía Vale, vámonos a por este que está bastante chulo A ver, que tiene pinta de, no sé, trauma, ¿sabes? En plan... ¡Tutututum! Me encanta A esos califes van a hacer algo, ¿no? Lo sabía, hermano Lo sabía, lo sabía Lo sabía ¡Oh! Menos mal que no me va del tirón Esperad un momento de eh, bugueillo ahí ¡Uh! Guapísimo a vale, ver, no, ¿por qué no? <risa> Ay, que Nicol. <risa> no hay. Madre mía, no hay tula. Que os gusta la tula. Y una rata verde, loco. Una rata verde, chaval. Puñetera rata. Demoníaca. Parece la rata de los Simpson, tío, cuando Homer tunea a la rata. Y yo... ¿De loco eso? ¿Quiero matar? Hijo de puta, le quería matar a ese bicho, ¿eh? ¡Vale! Wow! ¡Hijo de puta! Vale, vamos a analizar Tenemos 20 ratas ahí Las ratas son muy inteligentes, ¿eh? Por lo que nosotros estamos Comprendiendo aquí Brutalmente inteligente. Deja los, los diamantes ahí, ¿eh? Pero porque Si yo me porto bien, madre mía Soy más de almeja <risa> papá <Cabrones, tío. risa> ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cabrones! El señor, la rata me está tocando Las narices, ratilla. Hija puta, las ratas verdes estas son mejores, ¿eh? Hay una eh, que van como en un borrocóptero Son súper graciosas Pero estas aguantan ¿eh? Cuidado Además va saltando, macho Me voy a mira, mirar para arriba a ver qué hay, pero por aquí segura, Ahí va Hija de puta, la rata Vale, hay tres caminos diferentes No, mierda, me he hecho invisible Y yo, y yo... Joder me quería cambiar el poder un momento. Las ratas son... Y yo exagerado, eh, Te lo prometo Adri Que Había unas marrones que no son nada inteligentes, pero estas son súper inteligentes. Me voy a venir para acá. Hostia. Hostia, tú. ¿Y este tío? Espérate un momento, me voy a cambiar el poder de héroe. Y ahora, pam, pam, pam, pam, pam. pam. Sí, el personaje puede tirar también bolas de, de la muerte. Vale, esto es como Minecraft, ¿vale? Hay que dejarlo ahí arriba. Aunque por aquí hay un camino, a lo mejor. Pero no sé. ¿Sabes por qué yo muere en el Fortnite? Hombre, las ratas, ¿no? Las ratas son sublimes Nada, pero bueno En Fortnite siempre es eso Habrá gente de todo tipo La gente juega muy mal actualmente a Fortnite yo... Ellos... ¡Qué guapo! ¿Y ese Pokémon ahí? ¡Uh! ¡Hijo de puta! Que me quería pegar un, mo un mordisco Increíble, o sea Aquí hay algo, ¿no? <ríe> uh, uh. Vale, pensamos que este Esos son pinchos ¿Vale? Madre ¡Qué paranoia, eh! ¡Qué guapo el mapa tan rayante! Vale, le, le damos un mini saltito Le damos... ¡No! ¡Oh, ¡Putada! Me voy a poner el anillo Fantasmal este A todas y ya está puta! ¡Cabrón, tío! El bicho este, ¿eh? ¡Brutal! Los pinchos de arriba son los más locos, yo. Que te matan al instante, hijo ¡Qué puta! Mío, qué putada Y yo, ratas Por favor, no me toquen las Las arbailas, tío Irse con el dandy de Barcelona Un ratito Vale Nice Y por arriba qué había por a... Hostia, mira por, por arriba había un cofre Por arriba, por donde no se debía de ir Y he ido Este juego siempre Saca lo me... Dios Me hace falta por lo menos eh, Cuatro puntos de control todavía Para llegar al final Ball, Loco Brutal, y las ratas están a todas Hay que jugarlo con 250 ratos, ¿sabes? Está pendiente mucho de... Uf, de lo que es el mapa en sí Bueno, ya para mí... ¿Cómo? No entiendo <risa> No entiendo Hasta me caigo dos veces, ¿sabes? Por leerlo otra vez soy gilipollas, vamos, completo Vaya, vaya, vaya, me muero. Vale, vamos a ver si podemos coger nuestra recuperación. Vale, sí. Vale, a ver cómo lo pensamos. A ver. Ahora hacemos así, hacemos así y tenemos el cofrecito. Por lo que decía Adri, pero ¿qué? No entiendo, I can't understand. Adri, o de la tula. Eso. No, es que no lo entiendo, joder, directamente No, no, I can understanding. Eh, nos cambiamos el poder de mierda para arriba Ah, sí, hombre Esto ya es el, vuestro bulo de la tula Madre mía Joder puta, tío, me tenía que quitar un punto de vida Vamos a ver si, hey. Vale 6 point. Se moverá o no. Bueno, a ese... Guas, guas chaval, guas No tengo vida y me voy a morir por ese bicho de ahí que me va a atacar. Uf. Vale, está, está bien en lo compli. En plan... Vale. A ver si... Uf. Madre mía, a ver. Pinza bien. Vale, nos venimos por aquí, hacemos así. Ello, hey, yo, ello, hey, yo, ello. Hey, yo. Ah, ahora del tiro. Uf, a ver esos bichos que vienen sabía que me iban a pegar tío y no se mueren loco y no se mueren loco y no se mueren coño me voy a dormir no puedo más con mi vida <risa> descansa super nigol madre mía que no mueren loco eh ridículo bueno le daremos eh, vamos a hacer este este boss, vale, que realmente es fácil Dentro de Gabe es fácil, lo que pasa es que el mapa Va a ser siempre lo más complicado, por eso digo Que se parece un poco a Dark Souls en el sentido de que Siempre va a ser más difícil el mapa que el final boss Vamos a ver si podemos Ir rápido hacia allí sin que nos quiten Mucha vida Bueno, sin que nos maten, mejor dicho Wow, wow, tío, o sea, crack ¿Cómo? Ahora que se ha ido Nicole Culos de estas, madre mía que estás comiendo la boca que te limpias Madre mía, que Nicolo O sea, ¿tú no tenías sueño? <risa> culo Es más de culo Madre mía Qué chiquilla Qué chiquilla, tío Increíble, o sea Vamos a ver No podemos perder la karma aquí, eh Este... A ver, ahora Nice Vale lo más difícil es eso Pasar esta mierda No sé qué haría por Si se pusiera tetas ¿Pero qué? ¿What? Madre, tío o Esa puta rata Para verte, madre mía, Te estabas acomodando para verme Madre, qué mona Pues a dormir Dios sea, descansa, ¿eh? Que has tenido un día bastante tryhard Es lógico Esta parte es súper coñazo, eh Súper, súper coñazo, diría yo O sea, brutal Pero bueno, yo creo que con timing la podemos pasar rápido ¿eh? A ver si podemos Bueno, a ver timing No dejarme dormir, tío, como yo diría Por ejemplo, ahora hace esto Bueno, por si acaso, porque va Vale Vale ¿Qué cojones me está llamando, tío? ¡Uf! Vale, aquí es donde llegué antes que me mató el puto el coromón este de mierda. Me parece un totoro, tío. Sí, dormiré un poco porque si no, mientras veo la peli me duermo seguro. Pues sí, bueno, no pasa nada. A ver si te dejas dormir, vaya. Viendo la peli es lo más típico, supongo. No me voy arriba, putadón. ¿Loli, ¿es araña? ¿Cojones, tío? La había matado, vamos. ¿Lol? ¿Qué coño? Yo te estoy llamando, Pobajigo, pues, venga ya. No sé, no sé quién me ha llamado, la verdad. No entiendo. A ver, si os, si os enterasteis de la, de la paranoia, esto de unos niños ratas que me querían contratar como jugador profesional de, de Fortnite en su equipo, os podéis me dar de risa, que puede ser eso, ¿eh? pues, todavía mmm, darme por culo a los niños ratas, que era lo que me faltaba ya, vamos. Putada. ¿Tenemos una vida? Bueno, eso nos va a tirar... En la cara, tío. Que sí, Pobajigo, pues, Que no. Que no. Tío, y yo, nos quedan por lo menos... Buah, cuatro checkpoints loco. Buah. Loco, es que explotan. Esa es la putada. Por eso me quitan vida así, Madre. ¡Hijo de puta! Estaban... ¡Oh! ¿Qué 200 DQ que tiene el juego, tío? Magnífico. Madre. Madre mía, Nicole. ¿Pero qué es? Me voy a poner por culo? ¿Cómo lo pregunta, sabe el puto bot? Yo puedo darte por culo. Capa. <risa> <risa> qué mona, madre mía. A ver, slime fuera. Slime. Cabrón. Hostia, puta. Creo que voy a utilizar poder de... Inv... <risa> Hacerme invisible. <risa> Pero espera un momento, para que esto no me quite vida. Bueno, no me quita vida. Brutal. Vamos. Igualmente me la va a quitar. Me pongo el poder del... De... Dios, qué coño, tío. ¿Qué cojones, loco. Tío, el slime es, es... el bicho más difícil de matar. Ya no llego, loco. Ah, sí, pues sí. ¡No, no! ¡No! ¡Para, güey! ¡No! Ya no puedo... Ah, a ver si lo parte, tío. Me voy a tener que poner aquí, a ver. Ahora, ahora. Oh, madre mía. Si no, no llego en la vida. Me dará, me dará, tío. Yo lo sabía, bro. ¡Hostia! Y eso, a ver cómo lo pillo, tío Ah, se tiene que acercar pavo, ¿no? Ven, ven, pavo Ven, pavo con plumas Ven ¿Qué es over here? Ven, coño Te estoy avisando Te voy a dar una sorpresa Pero ven Mameluco Mameluco, pero ven, tío No viene, loco Al final me mata Por intentar ¡Oh, ¡No llego, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada! papá, la prim... es la primera semana de esto Y parece que llevo cinco, cinco años Madre mía Una mia, no causa me... <risas> ¡Qué cabrón! Vamos a ver, vamos a ver Voy a... Voy a wow. Vale No, mierda Lanzado la onda vital para allá, tío vale, el, vale, a ver Timing, eh Tenemos toda la vida Timing, timing Timing Ey, timing Cabrón Aquí pam. No, hijo de puta Muy rápido Tengo que estar en el medio ¿Dónde eh. Ahora se va a cansar Va a soltar las la putas bombitas Hijo de puta, tío Vale, se va a poner otra vez la poción de tryhard Tira las dos, ¿vale? Yo me pongo aquí arriba y continúo Vamos, vamos, que está easy, está easy, está easy Ya está hecho, el fucking yeti está hecho Nice, eso que no es un boss, ¿eh? Cuidado Esto no era un boss, era un bichillo, ¿eh? Si es para una buena causa, de hecho, madre mía Viéndote jugaste guazo, está muy, muy chulo, la verdad night está guapísimo, lo recomiendo, por supuesto, vamos Un juego que se puede llegar a disfrutar mogollón, la verdad Voy a intentar hacerme... Ah, que no tengo magia, tío, ah... Muy, muy bonito, la verdad, también es rayante, ¿no? En plan, los escenarios son un poco rayantes, pero... Bueno, en plan, no es rayante, sino la música es tan arcade que flipa. ¡Eh! ¡Ahora es verde! Este es tóxico también, tío, no me jodas, bro. ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Este utiliza mi táctica, ellos ¿eh? Me ha reventado, loco. ¡Brutal! Si es que tienes un trozo de Season y estás... Su Está sucia de la sangre, tranquilo De esos, qué cabrón Brutal, es ¿eh? la que me ha dado, Will Bueno, me he quitado un punto yo de vida aquí tontamente Pero lo recupero con esta manzanica Ah, me he equivocado, vale, genial Hacemos esto para evitar conflictos de mierda con el fuego, obviamente Hacemos esto otra vez para evitar conflictos con el fuego tres O sea, leí un momento y me han curtido la puta cara, loco Ah, pollo, sí, pollo, en el juego Plague nadie, tío, el puto Qué cabrón, tengo un punto de vida Me ha matado ya Bueno, no, a ver si nos da Nos da tiempo, iba a decir yo, ¿sabes? Qué coño, tío <risa> Es que a un punto de vida, ¿qué hago? Dios, yo he perdido todo el oro, yo. he perdido todo el oro Aquí A ver, yo creo que me voy a poner de invisibilidad, ¿no? El, el anillo está guay, en verdad Está bastante cheto, a ver si podemos... Tío, venga, loco ¡Joder! Vale, él me tira una Y... ¡Buah, buah, buah! Vale, tirando durillo, ¿eh? Hostia, que ese no lo ha dado, bro Ni esa ¡Qué puto frenesí de boss! ¡Qué loco! ¡Qué puto loco! ¡Dios, ¿qué, qué coño! ¿Qué loco? ¿Estaba loco? ¿Estaba loco? O sea... ¿Qué? ¡Wow! Todo el mapa tan jodido para el cabrón este que está loco ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa? ¡Brutal! Bueno, llegamos a, al final de Shovel Knight Madre mía, tío Madre mía, loco Madre mía Bueno, creo que os dejaré para mañana o sea, Shovel Knight Y me echaré un speedbread que antes Adri lo ha mencionado, echaron el piruleta para pa, pa, pa entretenernos también, que está bastante guay, que yo creo que muchos de ustedes no lo habéis visto, está bastante chido, la verdad. También fuego, tres